Hoy vamos a hablar otra vez de emociones. Os explicaré de manera simplificada, al estilo cosas de coaching, una teoría que publicó Robert Plutchik en 1980. Para ello tenemos que dibujar la rueda de las emociones, que tiene más o menos esta pinta, como una especie de flor con 8 pétalos. Ahora veremos por qué 8 precisamente. Ya hablamos en un vídeo anterior de las emociones básicas, que según el modelo de Paul Ekman, son seis. Las recordamos, alegría, tristeza, miedo, enfado, sorpresa y asco. Robert dice que son ocho, dentro de las cuales están las de Paul. Las pongo dentro de la rueda, en una posición concreta. Plutchik trata las emociones básicas en pares antagónicos y así están representadas en su rueda, por ejemplo, la emoción opuesta a la alegría es la tristeza, la opuesta al miedo es el enfado, por eso las colocamos una enfrente de la otra en su flor o en su rueda. Al buscar las antagónicas de la sorpresa y el asco es cuando aparecen las dos nuevas emociones básicas de este modelo, que son, respectivamente, la anticipación y la confianza. Es ahora donde viene la parte más bonita de esta teoría. Cuando tenemos las emociones básicas colocadas de esta manera dentro de la rueda, quedan unos huecos entre ellas, que es donde aparecen las emociones avanzadas. Como mezcla de un par de emociones básicas. Por ejemplo, si sentimos miedo y sorpresa a la vez, sentimos susto. La mezcla de enfado y asco es el desprecio. Confianza y miedo a la vez, es sumisión. Definimos la decepción como la unión entre la sorpresa y la tristeza, el optimismo como combinación de alegría y anticipación, y el remordimiento situado entre el asco y la tristeza. Por último, la alegosía, que sentimos cuando se mezclan la anticipación y el enfado. De esta manera, tenemos a nuestro alcance nuevas palabras que designan emociones no básicas, más complejas que podemos usar para definir mejor cómo nos sentimos. Estas emociones nuevas se llaman emociones avanzadas. Si le damos un poco de color a la rueda de las emociones de Robert nos puede quedar algo así de chulo. Cada emoción básica va con un color puro y cada emoción avanzada aparece como mezcla de dos colores puros. Sí, sí, ya lo sé, los más avispados ya os habéis dado cuenta que falta una emoción avanzada, la que designa la combinación entre alegría y confianza. No es un olvido, no, he querido dejarla sin poner para que busquéis vosotros y me pongáis en los comentarios cuál es. ¿Habrá premio para la primera respuesta?